Se nos ha pedido que expliquemos por qué el movimiento Repúblicos, que es un movimiento político, no un partido político, eh, plantea el desconocimiento de la Constitución chavista del año 1999. El desconocimiento de esta Constitución es uno de los ejes fundamentales en, de, en la plataforma política que plantea Repúblicos, y responde a una manera como nosotros interpretamos, analizamos el proceso histórico político que se ha desarrollado en Venezuela eh, desde el momento en que nos constituimos como nación y eh, fundamentalmente como eh, Estado venezolano. En el año 99, eh, producto pues de la entrega de la clase política del momento, se hace aprobar una constitución en fraude a la constitución anterior vigente de 1961. La constitución del año 61 establecía un mecanismo específico mediante el cual se podía eh, modificar esa constitución. Sin embargo, producto de la llegada de Hugo Chávez al poder, el proyecto chavista se ve en la necesidad de Destrozar ese estado que había anteriormente fundado en la constitución del 61, que algunos lo denominan como la democracia, eh, como un estado democrático de derecho, nosotros preferimos llamarlo como en efecto lo que fue, era un estado de partidos, era un estado que privilegiaba la participación de los partidos por encima de la participación de los ciudadanos en el desarrollo y en, en, la, en el ejercicio de las actividades del gobierno. Este modelo de Estado de partidos, que tuvo seguramente muchas virtudes que en su momento tienen que ser analizadas y tuvo muchos defectos, quizás el defecto más importante del Estado de partidos es que en ese diseño de la Constitución del año 61, no tenía, no tuvo la capacidad de defenderse a sí mismo. De manera que eh, estamos hablando de un Estado configurado en la Constitución del año 61, eh, inspirado en, en una tolerancia como ideología que permitía que personas como Hugo Chávez estuviesen conspirando en contra de ese Estado democrático, entre comillas, eh, con la tolerancia y con la permisividad del Estado que es víctima pues, de, ese, de esos procesos de conspiración y de esos procesos subversivos. El 4 de febrero del año 92, eh, Hugo Chávez se muestra, se levanta en contra de ese estado y lo que no logró por la vía eh, armada en ese momento, eh, lo logra por la vía prácticamente de un golpe de estado mediático que opera en el año 1998, donde eh, producto pues, de toda esta campaña en la cual participan eh, medios de comunicación, periodistas, eh, partidos políticos, por supuesto, eh, y personas que se montaron en la ola de la popularidad de Hugo Chávez, que pensaron que con Chávez, así como habían parasitado durante prácticamente 30 años de la llamada democracia, del estado de partidos y del de capitalismo de Estado, estos empresarios, estos factores financieros y, y económicos y políticos, pensaron que montándose en la ola de la popularidad de Chávez, eh, alimentando, eh, amplificando eh, toda la campaña de Chávez, creando ese ambiente de supuesto fracaso, eh, un ambiente prácticamente de insatisfacción, de desasosiego en la, en la calle. Eh, ellos podían con Chávez llegar al poder y seguramente con la expectativa de procurarse incluso más beneficios que los que habían logrado con el capitalismo de Estado que los había protegido y con ese modelo de estado de partidos. Lo que vimos en el año 98 fue una campaña en la cual prácticamente la totalidad de los medios de comunicación, los factores económicos, la, los extremos de la izquierda y los extremos de la derecha se unen para, eh, no para buscar el voto popular en favor de Chávez, sino para fraguar una conspiración a la vista de todos los venezolanos en la cual se fabrican todas unas matrices de opinión y se articulan mecanismos concretos desde el punto de vista político, financiero, mediático y hasta militar que eh, determinan que la, esa clase política, en lugar de defender la integridad de ese estado de partido sustentado en la Constitución del año 61, lo que hace es rendirse a los pies de Chávez, tratar de eh, subsumir la candidatura de Chávez y lo que curiosamente en ese momento se decía que la candidatura de Sara Romer era la extrema derecha, era la candidatura de la oligarquía. Bueno, eh, quienes vieron y quienes pueden apreciar documentos, testimonios, periódicos de la época, podrán darse cuenta que el candidato de las oligarquías, que el candidato que tenía el dinero para hacer una campaña avasallante fue Hugo Chávez, no fue precisamente Sara Romer de manera que en, en, en términos venezolanos, populares, coloquiales, se le hizo una callapa a Sara Romer, donde inclusive eh, no hubo manera de que ese Consejo Nacional Electoral aceptara impugnaciones, revisiones, auditorías, eh, simplemente eh, todo se configuró en unos resultados eh, que nunca fueron auditados y que yo no voy a decir aquí que, que Chávez ganó o que no ganó, sino que eh, lo que sí es evidente es que eh, la clase política del momento se articuló para favorecer a Chávez eh, y favoreciendo a Chávez eh, lo que estaban haciendo era renunciando a proteger a ese sistema y a ese régimen político que les había permitido mantenerse operativos por lo menos hasta ese momento. Con Hugo Chávez ganando, entre comillas, esa presidencia en el año 98, Viene entonces un efecto dominó donde los diferentes eh, eh, poderes que, operan dentro, o que operaban dentro del estado venezolano en ese momento, el poder ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, las mismas fuerzas armadas, el poder electoral, eh, se articulan de una manera que le permite a Chávez, le facilitan a Chávez eh, su propuesta de desmembrar, destruir ese estado de partidos que había en la constitución del año 61. Lo más característico de este proceso, de esta coyuntura del año 98 y del año 99, es que la clase política venezolana que, y la clase empresarial y financiera que había surgido como producto de ese capitalismo de Estado del año, de la Constitución del año 61 y la clase política que lo menos que podían hacer era defender el propio sistema que los había prohijado, ellos renuncian a esto y cuando Chávez plantea la, la convocatoria de una constituyente para ir a una nueva constitución con el objetivo fundamental de desmembrar ese estado de partidos para, a partir de ese nuevo marco constitucional, crear un nuevo régimen político. Un nuevo régimen político con una nueva base, con una nueva plataforma que eh, ya no será el estado eh, de partidos, sino el estado chavista de partido único. Eh, la convocatoria de esa Asamblea Constituyente que ocurre en el año 99 se hace, como lo dije al principio, en fraude a la Constitución eh, del año 1961. Eh, y parte de este fraude es que la Corte Suprema de Justicia del momento eh, tuvo que eh, ilvanar e improvisar una sentencia eh, que es de los documentos más eh, abominables que haya conocido la historia venezolana, donde eh, simplemente ellos eh, ignoran la constitución vigente y justifican eh, las presuntas bases constitucionales para la convocatoria de esa eh, Asamblea Nacional Constituyente. Eh, solamente por ese hecho, y esto lo digo para quienes mm, son radicalmente legalistas, yo debo decir, yo soy abogado, pero entiendo que el problema no se puede ver solamente desde el punto de vista jurídico-legal. Pero aún para satisfacer a quienes pudieran tener un empeño en que hay que eh, ceñirse a lo que estrictamente establece la ley y la Constitución en ese momento, bueno, no hay base jurídica para justificar la convocatoria de esa constituyente y menos aún para aprobar ese engendro que es la Constitución chavista del año 99. Eh, esa es una primera consideración que, que necesariamente tiene que ser parte del debate. Eh, el origen fue mmm, viciado, eh, el origen de esa constituyente, el producto de esa constituyente, esa constitución fue absolutamente viciado, fue fraudulento, no fue con apego mmm, a la constitución vigente, de manera que esa, esa razón debería bastar para quienes argumentamos que esa constitución del año 99 hay que desconocerla de plano. Pero aparte de esto,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 Pero aparte de esto, eh, asumiendo de que eh, se les concede el beneficio de la duda y de que hay algún tipo de basamento legal, eh, está el problema, eh, vamos a decir, político e histórico que se nos plantea a los venezolanos de aceptar una constitución que contiene en su eh, estructura los elementos disolventes del Estado y de la nación venezolana. Entonces yo lo plantearía de esta manera. Si hipotéticamente la mayoría de los venezolanos se reúne eh, convocados legalmente en un plebiscito o en un referéndum y decide la mayoría de los venezolanos disolver la nación venezolana, disolver a Venezuela como, como nación y como Estado quienes hipotéticamente somos parte de la minoría, me pregunto, estamos obligados a aceptar la decisión de la mayoría. Eh, Estaríamos obligados a aceptar esa decisión porque somos, entre comillas, democráticos, porque tendríamos que aceptar que la voz del pueblo es la voz de Dios y porque la mayoría, aunque esté equivocada, pues eh, eh, se impone, o sea, la tiranía o la dictadura, de las mayorías. Yo siempre uso un ejemplo que y, y me, me disculpan pues por, la, eh, por lo burdo, pero es muy gráfico. Esto es equivalente a que eh, la mayoría eh, en cualquier país se reúnan y legalmente emitan su voto y decidan derogar la ley de la gravedad, porque la mayoría lo decida. La ley de, gra de la gravedad es un hecho Vamos a decir, es, una, es un hecho fenoménico eh, que no va a cambiar, no, no va a dejar de ser, porque democráticamente la mayoría decide que esa ley eh, está derogada. En el caso, yo traslado, yo puedo extrapolar ese ejemplo a la situación de un país como Venezuela y yo obviamente no digo que la existencia de un Estado y de, de una nación corresponde a, a una ley ¿No? Los a una ley, digamos, que es uh, mm, eh, definitiva, que, que, que nunca va a cambiar. Pero quienes creemos en Venezuela como una nación y como un estado, aunque seamos minoría, no podemos hacerle concesiones a esa mayoría, hipotéticamente, que haya decidido acabar con la nación. ¿Por qué? Porque la existencia de la patria está por encima de cualquier decisión democrática, por lo menos mientras haya patriotas dispuestos a defender esa razón, aunque esos patriotas sean una minoría. Pero regresando a la situación del año 1999, cuando se aprueba esa Constitución, nos encontramos con hechos que no se pueden ignorar. Y, por ejemplo, eh, habría que eh, entonces aceptar que el 30% que votó, que es una minoría ya de hecho, y dentro de esa minoría, eh, quizás el, el, el 60% de ese 30% es el que termina aprobando esa constitución. Entonces la minoría decide suicidarse, acabar con la nación venezolana y la mayoría que por alguna u otra razón no participamos o votamos en contra, tenemos que aceptar la decisión de esa minoría, pero que a la luz de las reglas del juego democrático, técnicamente opera como una mayoría. Yo creo que hay suficientes razones, no porque sea mi opinión personal, sino porque es la convicción de muchos venezolanos y es el, el, el planteamiento que nosotros como repúblicos le hacemos a Venezuela, que el problema del chavismo no nos lo podemos plantear como un tema de un cambio de gobierno. Lo que tenemos al frente es no un gobierno, no es el tema del gobierno de Hugo Chávez o el gobierno de Maduro. Es algo mucho más complejo. Lo que tenemos al frente es el Estado chavista y el Estado chavista opera con instituciones. Está montado sobre mafias financieras, mafias políticas, mafias eh, militares y tiene instituciones que se articulan y se entrelazan para que ese régimen se sostenga. Eh, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder eh, militar, el poder electoral y todo ese tinglado de la burocracia estatal que está operando en función de sostener al Estado chavista. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. La crítica que siempre le hemos hecho a la falsa oposición es que desde el año 1999 se ha empeñado en plantear el la confrontación con el chavismo como un tema de un cambio de gobierno. Cuando se plantea el tema de cambiar de gobierno y no de Estado, entonces lo que tenemos al frente es eh, un planteamiento que nos obliga a aceptar ese marco jurídico legal, ese régimen político, que, eh, dentro del cual el chavismo, el Estado chavista, invita a supuestamente hipotéticamente a la gente a participar en, en tantas elecciones como sean necesarias con la certeza de que aun cuando puedan cambiar algunos eh, espacios de ese gobierno o el gobierno mismo la estructura del estado chavista se mantiene intacta y ¿por qué se mantiene intacta la estructura del estado chavista porque está montada sobre las bases de la constitución chavista del año 1999 esta constitución se caracteriza por eh, en establecer la concentración eh, del poder político en el poder ejecutivo. Eh, desaparece, aunque nominalmente existe un poder ejecutivo, un poder judicial, eh, no hay equilibrio de poderes porque prácticamente todo está eh, centrado en el presidente de la, de la República. Es una constitución que desarticula el poder legislativo al, al crearlo de una manera... Eh, no solamente eliminando las dos cámaras que habían antes con el Congreso, la estructura legislativa bicameral, sino que ahora también tenemos un poder legislativo eh, que es prácticamente un servil del poder ejecutivo. Eh, Chávez y ahora Maduro, pues han venido gobernando prácticamente en primer lugar, primero con, con los poderes extraordinarios que el legislativo delegaba en el ejecutivo, pero ahora pues eh, un poco para dar... Eh, esa imagen de, de, de que los poderes y las instituciones están funcionando, pues simplemente el presidente lo que hace es mandar leyes que, por cierto, eh, se discuten en secreto, que nadie sabe y simplemente eh, son aprobadas, eh, aunque no haya, digamos, un, un debate público. Esa constitución del año 99 establece, por ejemplo, eh, la participación, no en la política, sino la participación en la actividad partidista, de los miembros de las Fuerzas Armadas. Como resultado, tenemos unas Fuerzas Armadas que ya no son las Fuerzas Armadas de la nación venezolana, sino unas Fuerzas Armadas del Estado chavista. Las Fuerzas Armadas chavistas que le responden pues, a los caciques y a Nicolás Maduro y a Padrino López y a los que representan pues, ese Estado chavista. Eh, unas una Fuerzas Armadas pues, que han sido, eh, digamos, puestas al servicio del partido que está, que controla el, el poder del Estado y que eh, por esa vía, pues ellos han venido logrando eh, por la vía de establecer ese poder militar que actúa como un elemento represivo sobre la población civil desarmada, eh, linchando pues a, a quienes eh, no comparten, eh, digamos a quienes no apoyan al régimen eh, y eh, quizás es uno de los factores que es el que ha determinado, el, el que no podamos contar con unas fuerzas armadas institucionales, con unas fuerzas armadas que mm, representen, que defiendan los intereses de la nación venezolana, pues eh, quizás es uno de los factores que ha determinado que este engendro político todavía pues, se mantenga en el poder. Pero como resultado de eso que permite la constitución chavista del año 99, tenemos a una Fuerza Armada que está en estado de descomposición. Eh, una Fuerza Armada que se ha desagregado en diferentes bandas, en grupos, y que en lugar de defender la integridad del territorio, lo que hace simplemente es entrar en acuerdos con grupos de guerrilleros, narcotraficantes, hacer sesiones del, del espacio territorial venezolano, porque es una Fuerza Armada que tiene eh, una gran capacidad de fuego para imponerse sobre la población civil desarmada, pero que es absolutamente inútil. Eh, incapaz y muy débil frente al enemigo foráneo. Eh, frente, ha tenido derrotas importantes en, en, man, en manos de, de grupos guerrilleros y no podemos sino pensar que, que sería un desastre si en algún momento se da eh, la coyuntura que, donde tengan que enfrentar un ejército profesional como el ejército colombiano, por ejemplo, porque estamos hablando de eh, una fuerza armada que mm, ha sido mm, desarticulada ha sido pervertida simplemente para poner al servicio de los intereses del grupo que está gobernando. Esto que yo estoy explicando eh, es lo que permite la constitución chavista del año 99. Establece la configuración de un modelo de Estado que representa la visión y los intereses del chavismo, no los intereses de la mayoría de los venezolanos o en todo caso los intereses de la nación venezolana. Por eso, como decía anteriormente, la crítica que siempre le hemos hecho a la falsa oposición es que ellos siempre plantean eh, la confrontación con el chavismo en términos de un cambio de gobierno. Por eso ustedes pueden apreciar que personas como Leopoldo López y Enrique Capriles eh, dicen, bueno, es que hay que sacar a Maduro, hay que sacar a Chávez. Eh, inclusive eh, han ido lejos, más lejos. Han, han, han mostrado, como el caso de Leopoldo López, su disposición de hacer gobierno con elementos del Estado chavista. O sea, vamos a sacar a Maduro, pero no hay problema en gobernar con eh, personas como Michael Moreno, como Padrino López, como el señor Christopher Figuera, eh, como Luis Ortega Díaz, aunque estos dos últimos ya no pertenecen a la estructura burocrática del Estado chavista. Pero esto lo que refleja es que desde la óptica de la falsa oposición ellos perfectamente pueden convivir con el Estado chavista y yo creo que en el fondo lo que hay es un interés de heredar eh, todas estas estructuras del Estado chavista donde lo que ocurra pues, es exactamente lo que ellos están buscando que es un simple cambio de gobierno dejando igual el resto de las estructuras de eso que nosotros llamamos el Estado chavista por esa razón es que nosotros respondemos que eh, no es un cambio de gobierno es un cambio de modelo de Estado es un cambio de régimen político lo que hay que ir entonces el problema no se resuelve con sacar a Nicolás Maduro y poner a Leopoldo López o a cualquiera o a Diosdado Cabello o, a, o al que o al que que sea. El problema está en cómo nosotros atacamos la raíz, la plataforma, la base en la cual se sustenta el Estado chavista. Y esto comienza y es la justificación y es el argumento que nosotros le presentamos a Venezuela para desconocer la constitución chavista del año 99 por las razones jurídicas, históricas y políticas que he explicado, pero además porque se trata de una constitución que establece el marco dentro del cual se podría dar cualquier dinámica de tipo político. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando la falsa oposición nos convoca para ir eh, eh, en contra del chavismo y entonces tiene que invocar el artículo 350 de esa constitución o el 333 o, o el sistema enrevesado, fraudulento, inútil de convocar, de, de los referéndums que están establecidos con condiciones que nunca se podrán cumplir porque todo está diseñado simplemente para garantizar la supervivencia del Estado chavista. Entonces, cuando examinamos esto, nos damos cuenta que estamos frente a un engaño, frente a una estafa. Es una vulgaridad, es una estafa. Eh, alentar y, y animar a la gente a decir que pidiendo firmas que si se reúnen las firmas que si se convoca el, el, el, un referéndum revocatorio eh, es posible acabar con el Estado chavista eh, es que ellos no quieren acabar con el Estado chavista ellos lo que están buscando es un cambio de gobierno dentro del mismo Estado chavista eh, por eso nosotros eh, planteamos y nos y confrontamos y nos desmarcamos de la falsa oposición y de algunos políticos que aun cuando tienen una posición beligerante, crítica, frente al chavismo, no terminan de entender que el paso número uno para confrontar con el chavismo es romper con esa constitución. Porque al romper con esa constitución se entiende que la consecuencia, la derivación siguiente más importante es entender que hay que eh, triturar al Estado chavista, hay que demoler al Estado chavista. Porque no es por la vía de la participación dentro de las reglas de juego que establece el chavismo, como nosotros vamos a lograr salir de esto. Ese es el engaño, por eso nosotros eh, presentamos a estos factores políticos como una falsa posición, porque no es verdadera. Porque las soluciones que nos plantean conduce, es un círculo vicioso que regresa siempre al mismo punto. Y es un círculo que yo creo que ya después de 22 años hemos comenzado, ya se ha completado varias veces, donde... Eh, vuelven a reciclar los argumentos y las razones por las cuales hay que volver a participar en las elecciones, hay que ir a buscar concejales, gobernadores, alcaldes, hay que ir a convocar un referéndum revocatorio, hay que ir otra vez a una elección presidencial y, y entonces eso justifica que mm, la falsa posición centra su discurso en torno al tema del fraude electoral y por eso ellos hablan de las condiciones electorales, porque ellos quisieran que el chavismo fuese un poco más eh, sensato y les pudiese pagar mejor pues el lado de el, el, el, la, la parte esa de, de, de ser unos lacayos de, de ese régimen político eh, por todo pues el sacrificio que hace la falsa oposición. Entonces este tema de las condiciones electorales en realidad lo que plantea es que que el chavismo pueda redistribuir en forma más equitativa ese poder político porque ellos están dispuestos a, a defender ese mismo régimen político. Eh, el argumento que nosotros presentamos frente a eso es que lo que hay que lo que tenemos al frente no es el tema del fraude electoral, eh, lo cual pues, también nos debe llevar a, a explicar por qué nos oponemos a eventos electorales como el que se ha convocado para el 21 de noviembre del año eh, 2021, eh, lo que tenemos al frente es mucho más grave, es el fraude político. ¿Por qué? Porque se trata de todo un sistema, de toda una eh, estructura que eh, se mantiene justamente con el colaboracionismo de la falsa oposición. Es el fraude político lo que tenemos que combatir, no es el fraude electoral. Las razones por las cuales nosotros convocamos a la abstención a no votar eh, es no por las condiciones electorales, es por el fraude político, porque no podemos legitimar al Estado chavista y, no y, y, es, y es una oportunidad para nosotros expresar en la lucha diaria nuestro rechazo, nuestro repudio y nuestro más profundo desconocimiento por la Constitución chavista del año 1999. Para los republicos cualquier eh, posibilidad de articulación eh, política y de entendernos con otras eh, personas o colectivos o movimientos, inclusive con partidos que dicen oponerse al chavismo, comienza eh, con la conversación y el primer punto de la agenda es, nos vamos a definir, en, en, tenemos que definirnos en cuanto a la posición que tenemos frente al Estado chavista. Si se pretende hacer oposición, entre comillas, dentro del Estado chavista, pues nosotros no tenemos interés en ni siquiera iniciar esa conversación. Ahora, si se entiende que para derrocar al Estado chavista por vías eh, de hecho, hay que romper con la Constitución chavista del año 99 y hay que emprender un proceso no de transición ni de negociaciones, sino un proceso de ruptura política que implique... Eh, procesos reiterados, masivos de insurrección civil y militar, nosotros pues estaremos dispuestos a participar en cualquier esfuerzo que eh, pueda, que prometa, digamos, la posibilidad, la potencialidad eh, y las energías para poder recuperar y poder eh, hacer un intento serio de salvar lo que queda de la integridad de la nación venezolana.